Bien, hermanos, yo les bendiga a todos en esta hora. Eh, vamos a dar paso a la reflexión que tenemos para el día de hoy, la cual se titula Las puertas abiertas de Dios. Las puertas abiertas de Dios. Y para ello vamos a dar lectura en el libro de Lucas, capítulo 18, versículos del 10 al, al 14, perdón. Lucas, capítulo 18, del 10 al 14. Gloria al Señor. Y leemos el mismo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.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 Pero el recaudador dispuesto va a casa justificado porque se acercó a Dios con un corazón humilde. ¿Sabes una cosa? A Dios no le gustan las divisiones. ¿No es maravilloso que Dios no lleva su reino como muchos de nosotros llevamos nuestras iglesias, ministerios o membresía de alguna iglesia? De otro modo, muy pocos de nosotros podríamos entrar. Uno de los pecados más grandes de las iglesias a través de los tiempos es el poner restricciones hechas por hombres para los que pueden entrar. Restricciones que Dios nunca ordenó. Las iglesias se han dividido por asuntos raciales, étnicos, socio, socioeconómicos, perdón, de educación y cualquier otro asunto que se te ocurra. A Dios no le gustan las divisiones, especialmente cuando ellas alejan a la gente de él. Cuando Jesús murió, el velo del templo se desgarró de arriba abajo. Eso significa que hubo un acceso abierto del hombre para Dios, por esto, cuando hay avivamientos verdaderos, los muros hechos por hombres se vienen abajo para que cualquiera que quiera pueda venir a beber de la fuente de vida. Les voy a contar esto. En el 1901, William Seymour, un predicador hambriento por las cosas del Espíritu Santo, quiso saber acerca del nuevo derramamiento pentecostés que estaba sucediendo en la escuela bíblica de Charles perham como él era negro, no se le permitía la entrada al edificio. Así que se sentó en las escaleras de afuera y escuchó por una ventana. Y Dios lo tocó. Cinco años después, William Seymour fue el instrumento que Dios utilizó para encender el avivamiento en la calle de Azusa. William Seymour, sin haber sido invitado por hombres, pero invitado por Dios. El fariseo orgulloso de la parábola de Jesús, sin lugar a dudas creyó, que el recaudador de impuestos no tenía nada que hacer en el templo. Después de todo, la casa de Dios no era el lugar para ellos. Al contrario, Dios quiere su casa abierta para todo aquel que quiere entrar. Dios ha dicho, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Para el fariseo, el recaudador de impuestos era un intruso para Dios. Él era un amado bienvenido hijo suyo, un pródigo regresando a casa. Jesús dice que el fariseo se volvió a su casa igual que como llegó. O sea, sin ningún cambio. Estaba tan orgulloso de su vida que no había lugar para Dios. El fariseo, a pesar de su vasto conocimiento en las escrituras, nunca había aprendido el protocolo de la adoración. Así que nunca estuvo en la presencia de Dios. El recaudador de impuestos por otro lado, siguió el protocolo correcto de adoración. Él entró con un espíritu de humildad y arrepentimiento dijo Dios, ten misericordia de mí, pecador. Esto le dio acceso al rey. Jesús dijo que ese fue a su casa justificado. No importa quién seas, el rey te da la bienvenida. No importa dónde hayas estado o lo que tú hayas hecho. El rey dice, ven a mí. No dejes que reglas falsas hechas por hombres te mantengan fuera de la zona del trono para que estés con el rey. Practica los protocolos de humildad y adoración. Vas a descubrir que la puerta al trono del rey siempre, pero siempre, está abierta. Dios te bendiga.